Bueno, básicamente rescatar eh, el compromiso y el trabajo de los organismos públicos, en este caso del INTA, en esta crisis nacional con una pandemia mundial que eh, obliga a que cada uno asuma el compromiso irrestricto, de defensa de la vida por, ante cualquier cosa. Y aquí se ve lo que es una política eh, coherente desde el Estado Nacional, eh, la provincia y los municipios para... Sostener el objetivo que es la defensa de la vida ante nada. Todo esto existe, pero a veces no se ve. Cuando suceden estas crisis, toman relevancia en toda su dimensión. Eh, he visto todo el profesionalismo de la institución trabajando con todos los cuidados necesarios en esta red que, como decía, hizo de Nación Basterra. Rápidamente hemos puesto en marcha con Nación, con la provincia, con los municipios, todos estos dispositivos para poner en red todo aquello que hace falta para tener un buen diagnóstico y a su vez todo lo que es el control territorial epidemiológico y a su vez todo lo que es el lado asistencial y preventivo. Cuando pasan estas cosas es el Estado el que tiene que estar resguardando la salud de todos los argentinos y argentinas. Hoy el objetivo es prevenir y curar, prevenir y curar. Y lo que estamos viendo en el INTA, en el INTA Castelar, que tiene sede en Urlingan y tusengoa que está el jefe de gabinete Pablo Descalzo, está trabajando para curar. Acá agradecemos, y estamos agradeciendo a los virólogos, a los científicos, a los profesionales del INTA Castelal, argentinas y argentinos que están trabajando para curar y eso es importante porque le tiene que dar tranquilidad a nuestra gente, ¿no? Porque, porque en definitiva insistimos, ¿no? Que hay una foto en el mundo que no es la foto de la Argentina. No hay manual para estas cosas, es todos los días poner el cuerpo en todo lo que haya que hacer, cuidar mucho a los abuelos, a las abuelas, a las adultas y adultos mayores. Y en definitiva un poco de esperanza. Hoy aquí vemos esperanza. Esperanza que hay virólogos, científicos, científicas, virólogas argentinas que están aquí en el Inta Castelar trabajando para la cura, ¿no? Y eso nos pone muy contentos.